Hola vamos a ver cómo poner la carpeta de música, la de imágenes, vídeos, documentos o descargas en el menú de inicio de Windows 11. Aquí me refiero. Incluso podemos poner el explorador de archivos, también podemos quitar el configuración de ahí ya que viene por defecto activado. Iremos a configuración, para eso vamos al logo de Windows y clic derecho. personalización y luego inicio. Entra carpetas y elige lo que quieres tener en inicio junto al botón de encendido. Pues esto es todo, ni siquiera tendrás que reiniciar. Espero que te haya gustado.